La cosecha está lista Tiempo ha llegado La pieza está lista los bendiga desde medellín la ciudad de la eterna primavera es un gusto saludar a todos los hermanos y amigos la iglesia renovación para las naciones se complace en hacerles esta poderosa invitación donde veremos el mover del Espíritu Santo y seremos llenos de la gloria de Dios. Y personas de diferentes países vendrán con hambre y sed para recibir una palabra que marcará su vida. Es el Gran Congreso Mundial de Naciones Cosecha 2018, un evento que será protagonista del poder y mover de Dios en esta ciudad. Es el Invitado especial, el Espíritu Santo, expositor de la Palabra, nuestro amado Pastor José Luis Montoya, presidente de esta bendita obra, Ministerio de Alabanza, Orquesta, Viento Recio. Este año ha sido profetizado como cosecha 2018, hace tiempo atrás se sembró una semilla, que en su momento ha dado su fruto. Pastores, obreros y ministros, preparan sus canastas, porque serán llenas de la bendición de Dios. acompañarán hermanos de diferentes partes del mundo como Italia, España, Londres, África, República Dominicana, Panamá, Estados Unidos, México, Venezuela, Ecuador, Perú y muchas otras partes más. Este congreso, Cosecha 2018, se inaugurará el viernes 29 de junio y recibiremos a, a las delegaciones para dar inicio a esta fiesta mundial. Y el lunes 2 de julio daremos clausura en conjunto con los hermanos y pastores que nos visitan y con los de la iglesia central, en el coliseo de la Universidad de Medellín, donde miles de personas serán impactadas por una poderosa palabra evangelista. Todos los hermanos a nivel internacional los invitamos para que nos gocemos en el Señor. Será una fiesta sobrenatural. Todos están cordialmente invitados y aquí los esperamos en esta hermosa ciudad Medellín, Tierra de Fuego. Así que, hermanos, este es el reto. Traigamos la mayor cantidad de almas posibles porque una palabra puede cambiar la vida. Mi nombre es Ana, yo soy Mariana y mi nombre es Natalie. Y esto es CCIR Comunicaciones. Te esperamos.